¿cómo están? Espero que estén súper bien hoy, de lo mejorísimo de la vida. Hoy traigo los labios muy oscuros, pero I like it. Ok, el día de hoy les traigo un video muy interesante. Yo sé que a ustedes y a mí nos gusta más o menos lo mismo, si no es que lo mismo. O sea, sí dentro de lo paranormal. Para. No sé si ustedes ya han escuchado este rumor de que um, en Netflix existen como ciertos shows Bueno, no shows, pero a lo mejor ciertos videos, no quiero decir una película como tal, pero ciertos videos que están ocultos, que de repente como que salen a la superficie de Netflix donde tú puedes encontrar pues, las series y las películas, y ahí es cuando hay los problemas de que todos así... Podemos ver algún video que no es normal que esté ahí con imágenes raras, con un título extraño donde no tiene así como que autor y demás. Esto no es un secreto, esto ha pasado antes y esto va a pasar después en Netflix. Entonces hoy les traigo básicamente eh, cómo alguien descubrió cierto video, uno de ciertos videos que aparecen de repente en Netflix o que están ocultos en Netflix. Ahora, les traigo una propuesta. De este estilo, yo tengo una pues, una historia muy larga, aproximadamente como de seis partes. O sea, yo lo podría hacer a lo mejor en tres videos que pudiera subir una parte cada semana o sea tardaría tres semanas en terminar toda la historia, no sé si ustedes están interesados en escuchar esa historia pero está, está muy interesante les digo es de Netflix, así como súper detallado de cómo es que encuentran los videos y qué hay y qué cosas bien raras y cosas así así que díganme en los comentarios si les gustaría si les interesaría esa historia de Netflix así como les digo, a lo mejor una parte de 20 minutos una semana la siguiente semana otra de 20 y así ok, los estoy leyendo en los comentarios, así que bueno Hoy les voy a contar esta historia sobre Netflix y los secretos ocultos que hay en él, entre otras cosas Así que bueno, yo les recomiendo que se pongan súper cómodos, que se traigan su comidita y su bebida O que se acomoden en su cama, sillón, baño, piso, donde sea que estén viéndome Yo les mando un beso y hoy el reto de hoy es suscribirse a este canal con eh, la lengua Así como... Eh, Suscribir, ya me cuentas si pudieron o solo mojaron su celular Blah. Y bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Tengo Tikitoco, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter Y también tengo mi tienda Fantasmita si lo quieren ir a checar por ahí tenemos sudaderas, collares, uh, playeras calcetines, fundas y un montón de cosas más mercancía oficial, fantasmita y ahora sí que les parece si empezamos con este video sí, ya sé que duré mucho en la intro lo siento mucho, no me maten en los comentarios vamos adelante como otros videos, recuerden que eh, yo les estoy narrando la historia y aparecen como que imágenes para que se metan en la historia así que vámonos ya hace aproximadamente una semana hubo un rumor en mi escuela un rumor que decía que si podías tú revisar una combinación de películas y programas en Netflix, podías encontrar una película o un video escondido. Y realmente espeluznante. Es decir, que si tú pasabas en una combinación perfecta entre un show y otro, se suponía que esa combinación te llevaba a este video. Y este video se llamaba Felicitaciones 38.Avi o en inglés. El niño que lo inició, afirmó que lo encontró siguiendo lo recomendado en Netflix, en el orden de Boss Baby, después se pasaba a Creep Out y después a Black Mirror. Y desde ahí ya se iba directo al video, entre otras películas y shows. Pensé que era un montón de tonterías cuando lo escuché por primera vez. En su mayoría... Eran historias de textos espeluznantes como, ya saben, había una vez un niño llamado Aiden accidentalmente encontró este video de felicitaciones38.avi y desde entonces ha sido perseguido por él, envía esto a 10 personas o su fantasma te matará, o algo así. Ya saben, estos textos que se inventan y pasan en cadena. Pero, lamentablemente, este video no lo era así. Yo estaba en una fiesta con un grupo de amigos, unos 3 días después de que saliera este rumor de Netflix todos pasábamos el rato jugábamos videojuegos ya saben, pues una fiesta normal y decidimos probar el desafío este de el supuesto video felicitaciones 38.avi decidimos que cada uno haría un intento para intentar encontrar este video y si nadie podía encontrarlo pues ya lo dábamos como por falso siendo yo una persona súper ansiosa pues decidí ponerme en último lugar Todas las chicas no podían pasar de cierta película. Ahí ya se trababa Netflix y ya no se más. Yo la verdad es que estaba súper ansioso. Ya no podía aguantar más hasta que fue mi turno. Empecé a pasar la combinación entre una película a otra. Sinceramente, pues no pensé que lo lograría, ya que pues los demás invitados de la fiesta realmente es que no lograban mucho. Pero cuando llegué justo a la última película por la cual tenía que pasar, que era Black Mirror supe que no estaba equivocado ya que después de eso uno de los resultados que surgió con un fondo de pantalla negra con texto en blanco decía enhorabuena mis amigos me miraron con terror en sus ojos tenía que hacer una broma hice clic en la pantalla para encontrarme pues con la pantalla de la película de netflix el nombre del título era felicitaciones 38.avi la descripción decía Enhorabuena, y el creador estaba etiquetado como ninguno. Presioné el botón de reproducción. Comenzó con unos 5 segundos de estática, así normal. Luego apareció una pantalla negra con las palabras felicitaciones escritas en ella. Las palabras desaparecieron y comenzó a sonar el sonido de una voz aguda de mujer que solamente repetía A. La pantalla negra se convirtió en una toma de un bosque con las palabras abre los ojos escritas en la pantalla. Pasaron un par de imágenes más, después la escena cambió a un salón vacío y con las palabras ¿De verdad crees que estás despierto? Fueron ahí escritas en la pantalla. La escena de repente cambió a un hombre con un traje de pie en un búnker blanco sucio como una habitación mirando la pantalla. El atuendo parecía una máscara barata de anciano que encontrabas no sé en Walmart o en cualquier tienda, una franela roja y un hacha de plástico. El hombre giró en círculos cuando las palabras déjame abrir los ojos aparecieron en la pantalla. Se hablaba una tonelada de palabras muy rápido en segundo plano que la verdad yo no entendía nada. Aparecían más fotos en la pantalla rápidamente, se quitaban, aparecían otras y así. El hombre dejó de bailar y volteó frente a la pantalla. Dejó caer su hacha de plástico y caminó hacia la cámara acercándose cada vez más. Lentamente comenzó a quitarse esa máscara que traía. Todo lo que podía ver era una sonrisa grande, espeluznante y demente antes de que se cortara el video. Netflix falló y decía que, ya saben, ¿no? El típico error en la pantalla. Mis amigos y yo no podíamos creer lo que acababa de pasar. Tenía que ser una broma, ¿no? Black Mirror era un programa sobre pues, lo, lo espeluznante que es el internet. Pues tenía que ser un anuncio de eso, ¿no? Una promoción, algo así. Traté de encontrarlo de nuevo, pero no pude. Envié un correo electrónico a Netflix sobre esto y solo obtuve esta respuesta. Hola, gracias por preocuparse por la película llamada Felicitaciones38.avi en nuestro sitio. Podemos asegurarle que tal película no es una película real en nuestro sitio. Hicimos algunas búsquedas en la base de datos y no pudimos encontrar nada con ese nombre. Esperamos que esto pueda ayudarle. Atentamente, Alex. Yo sabía que había visto esa película. Sé que ese video existe y sé que está esperando para que alguien más lo vea. Si tú estás escuchando esto, entonces esta es una invitación para jugar el desafío Felicitaciones38.avi. Esta es una invitación para encontrar la película. Si podemos encontrarlo, podemos abolirlo. O tal vez sea mejor dejarlo solo. No sé. Tal vez está esperando perseguir a alguien más. Y bueno, Fantasmitas, pues básicamente esto es así, que es como un desafío de que a ver si lo encuentras. Yo se los puse en español, pero como lo van a ver aquí, así es como lo pueden disque encontrar en Netflix. Hoy me veo como super vampira, no sé, como que me veo rara así combinación blanco, no sé. Pero bueno, entonces, les digo, se supone que si pasas de una película y luego te pasa la otra, y luego a la otra, y luego a la otra... Esa combinación te lleva a este video donde supuestamente esto pasa. Y les digo, esta no es la primera vez que se encuentran este tipo de videos en Netflix. Y no, no es que sea una creepypasta, o sea, de verdad, pueden ustedes buscar. De hecho, aquí en YouTube, como eh, de repente aparecen videos bien raros aquí, en, bueno, aquí, en Netflix. Y pues, ¿por qué? No se sabe. Según que luego como que suben ese tipo de videos para probar, sabe qué fregados, pero bueno... Ustedes díganme en los comentarios qué opinan de esta historia. ¿Ustedes se animarían a buscar? Es que no dice mucho aquí como de cuál película. Solamente dice que de Boss Baby. O sea, de este bebé en pañales o jefe en pañales, no me acuerdo cómo se llama. Después a Crypt Out, que es una película. Y después a Black Mirror y que se supone que después de ahí ya te manda. Pero no es como de que, ah sí, cada vez que me meto me sale la película. No, es como de que por suerte o no suerte, que tú la encuentres. Así que bueno, si lo van a hacer, pues ahí me cuentan en los comentarios. O en Instagram si encontraron algo, algo parecido o les pasó algo raro en Netflix. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado del parte de... Vampires marijado Porque pues hoy me siento rara Los quiero mucho Nos estamos viendo al siguiente video Recuerden suscribirse Para ya ser casi 900 mil fantasmitas Los quiero mucho Ahora sí, otra vez Nos vemos al siguiente Bye